barrio Las Mercedes y soy vendedora de la, los productos de alfarería todo lo que va a, a base de cerámica y estoy acá hace tres años tres cuatro años con mis tíos el señor se llama ramón villamayor es el dueño de todo lo que hay acá y va de generación en generación y somos de familia luego y mi tío está hace seis años acá está esquina mismo aquí en esta esquina mismo a ver, en la esquina de la dar igual. y él siempre fue el vendedor por la edad ella no puede estar acá con nosotros la mayoría de los alfareros ya no pueden estar ya no pueden estar entonces la tercera generación ya estamos acá presentes por cuestiones de la edad por el tema del COVID que nos pide distanciamiento y no aglomeración entonces estamos una persona por todos las personas mayores que son mis tíos mis abuelos trabajan en el molde con el barro y nosotros a las mujeres ya nos toca la pintura, el retoque de la cara y el tema de la venta. Nosotras somos las que nos instalamos acá y ellos trabajan en casa, en nuestra fábrica. Pero gracias a Dios hay venta, no nos quejamos, la gente tampoco. Y ya estamos en los últimos días y casi todo ofertado ya ahora. Acá vienen y de todo un poco llevan hasta plantas vienen a comprar acá en este sector. Pesebre, los amigos y el cariño hacia Jesús con la caña y el famoso arroz Jesús Y la verdad, que 20 años que estamos ya en su roca. 20 años. Y gracias a Dios, ojo. Sí, hay la gente, pero eh, si te usas la precaución, pues todos nos protegemos. Y se empieza con los huevitos chicos, algunos llevan las carretas, las pajas. ¿Qué Tuisá, mi chía, Juan Bunó, ella como artesanías a la coila cebola, mis siete, cuatro, cinco millones, ya no hay más lo grande. Este es nuestro aguinaldo, de un trabajo de un año, porque mucho tiempo uno con esta pandemia la realidad que nosotros recorriamos porque hacemos planteras, somos vendedores, además de tener nuestro puesto, somos vendedores ambulantes, pero gracias a Dios ya hace. Nosotros venimos a las 7 y nos vamos ahora con este nuevo tema pues hasta las 12 no uno está. Entre vetear o pintar, va po. recibía, Juanito, yo recibí y yo ayudaba, Porque nunca cuando ya dejáis la de raíces y la islas, de cerrar ya la pa, el hoy con algo de la vida. Y cuando pintamos todo, cuando pintamos todo en nuestra casa, traemos ya acá y acá comenzamos a vetunar. Ya yo ayudaba entero, y ya tú ya sobrellevas a ...bendecido con la legalmente la Paraguay hoy porque... ...y ella como era, se coja a pecar y a correr... ...ambas <muchas> de 20... ...ah, ella cuando hay gusto y la tapabocas <muchas> ya... ...y ella a votar, ya ella a votar...